hola bienvenido. vamos a ver cómo cambiar entre divisas utilizando tan solo windows 11 esto es no necesitamos ningún navegador ni siquiera necesitamos tampoco a google la segunda forma tampoco internet basta con ir al menú de inicio y escribir convertir una cantidad de la primera moneda a euros. Yo creo que ya con el ejemplo se entiende perfectamente cómo funciona esta forma. Aquí en el primer cuadro podemos modificarlo. En lugar de 12, 14 y ya verá cómo instantáneamente es que lo, lo hace la conversión. Aquí podemos seleccionar otra moneda y aquí podemos seleccionar otra. Aquí tenemos un historial de cómo se convierte. Si queremos información más precisa o más amplia, bajamos para abajo y nos metemos ya en alguna web. La segunda forma es con la calculadora. Algo que a pesar de ser un truco bastante sencillo y fácil, mucha gente no lo sabe. Pero la calculadora de Windows 10 y del 11 tiene esta función. La abrimos, no, la he buscado en el buscador. Aquí, calculadora... Le escribimos y en las tres, las tres rayas, estas horizontales, es un menú donde podemos elegir convertidor de moneda. En el primer campo, elegimos la moneda que queramos convertir yen a. Aquí vamos a dejar euro. Escribimos la moneda, aquí la cantidad, 80. Lo convierte de forma instantánea a euros. Si queremos saber los tipos que actualizado, vamos a actualizar tipos. Las cantidades también se pueden copiar, marcándolas, botón derecho y copiar. Y ya está, yo creo que aquí lo voy a dejar. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, dejadme un like. Y bueno, pues que tengan un buen día. Chao.